Me sorprendieron abuela blanco y negro abuela blanco y negro se llama es mi abuela y se llama abuela blanco y negro les muestro estoy feliz una canción. Siempre eh, me dicen que soy una fantástica niña que tiene su Yo soy una chica linda en blanco y negro Pero realista, tengo colores Pero soy blanco y negro Luego les mando un video de mi secreto que uso para hacer de color. Van a verme que soy diferente a esta chica llamada Lola. Hoy pachanga es sábado y aprovechen Hoy Pachanga, todos se divierten con esta señora, ¿o oh, sí? Y, y y también les regalo un caramelo blanco y negro. ¡Qué! Ne Es la la la la la, la para que eh, eh. y me abra su pan.